Buenas tardes a todos, eh, me da muchísimo gusto ver a tanta gente de América Latina y de toda la República Mexicana aquí en, en Cuernavaca, Morelos y con esta gran actitud de apertura, de aprender cosas nuevas y de trabajar sus proyectos. es lo que estamos buscando con este bootcamp, que puedan mejorar sus proyectos para que puedan comercializarse a nivel internacional. Estamos trayendo a los mejores consultores, mentores e instructores para que puedan revisar su proyecto y lo puedan llevar al siguiente nivel. The of the Fight Club? A reveal. Nuestro objetivo es que de verdad se vayan enriquecidos en múltiples niveles. Ustedes, como seres humanos y también sus proyectos. Que sus personajes le hablen a las nuevas audiencias del mundo que estamos viviendo.